Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Naranjas. Esto es una naranja en todo el sentido de la palabra, ¿por qué? Porque vamos a aprovechar palabras, vamos a exprimirlas. Acá con Carlos Bustos, que es una de las últimas víctimas que han caído en mis garras en el Taller de Corte y Corrección, hace tres meses y medio. Y yo le dije, Carlos, en tres meses vas a ver los cambios, ¿sí o no? Así es, bueno, así mirá, es. Mira, ahora van a ver cómo está escribiendo. Y para fortalecer esa, esa buena escritura de Carlos, vamos a hacer un pequeño trabajo que va a significar muchísimo. Estamos hablando acá de un oficinista, labura en el Banco Nación. Eh, dice así el texto, los años lo habían vuelto parsimonioso y torpe para moverse entre sus pares de la manada de microcento. Bueno, fíjense, acá antes decía de la gente del microcentro, yo busqué por el lado de la multitud y me pareció que este tipo era mejor animalizarlo, ¿eh? sí, directamente. Sí, sí. Eh, entre la manada del microcentro, y le agregamos también entre sus pares, ¿eh? porque él también es un animalito de esa manada. Jamás cambió de trabajo, el venerable remoto Banco Nación, había ingresado muy joven como cadete, fue el primero y todo indicaba que también sería el último. A mí se me ocurrió acá, este fue el proceso, se me ocurrió acá ponerle el primer trabajo, para que quede más claro, pero tenía que ir arriba porque esta repetición no es voluntaria y tampoco parece, suen, sonaría voluntaria, nada que ver. Jamás cambió de trabajo. A mí se me ocurrió mandarle, siguiendo con la metáfora animalesca, vamos a animalizarlo un poco más. Mariano. Exactamente. Habitat. Laboral, laboral, exactamente, ahí estamos eh, Jamás cambió de hábitat laboral El venerable y remoto Banco Nación Había ingresado muy joven como cadete Fue el primer trabajo, vamos a ponerlo como su primer trabajo Porque tenemos acá el venerable Y todo indicaba que también sería el último Fantástico Ahora esto de hábitat laboral Cuando nos detenemos a verlo Carlos me dice justamente lo que decía recién eh, acá se lo nota bien animalizado, tenemos palabras... Y a mí se me ocurrió hacer una cosa, recurrir al uso del diccionario de sinónimos, ¿eh? que mucha gente, sabes qué? Desconoce que lo tiene a disposición. Mucha gente lamentablemente utiliza las computadoras, los, pro, los programas, como si fueran máquinas de escribir de lujo, y son mucho más. Por algo se los llama procesadores de texto, ¿no? Procesadores de palabras. Tenemos acá Habitat ¿Y qué hacemos? Vamos a Herramientas, acá arriba, ustedes me están viendo. Es como la naranja, hay que exprimir estos Exprimirlo, recursos. exactamente, tal cual. Por eso es una, una... ¿Nos quedamos contentos con Habitat? No sé, a lo mejor hay algo mejor. Y miren lo que encontramos acá en Dicción, en Sinónimos. Encontramos Ambiente, Medio Entorno, Medio Ambiente. Y acá encontramos la palabra, la palabra para lo que queríamos. Para los que ven poco, acá dice Ecosistema. Acá, con esto, vamos a insertar esa palabra en el texto. Fíjense lo que va a pasar acá, aquí en la izquierda de su pantalla, señora. Insertamos a ¡Ah, la pucha. ¿Cómo o sea, cambió esto? Es increíble. Vamos a revisarlo, mirá. Vivía al día. Los años lo habían vuelto parsimonioso y torpe para moverse entre sus pares de la manada del microcentro. Jamás cambió de ecosistema laboral. El ben, el ben, parece que fuera un etólogo el, el que está hablando, ¿no? un especialista en el comportamiento de los animales. ¿no? Sí. Eh, vivía al día, los años lo habían vuelto parsimonioso y torpe para moverse entre sus pares de la manada del microcentro. También puedes poner rebaño, ¿Ves? la palabra gente es una de esas palabras naranjas que están en nuestra, en, en, en nuestra lista. Entonces encontramos gente, todos somos gente, desde un proxeneta hasta un santo, los dos son gente, ¿qué vamos a hacer? Pero particularizando eso, tenés público, tenés batallón, tenés equipo de waterpolo, tenés cualquier cosa. En este caso, manada, rebaño, la morralla, la muchedumbre, la masa, ¿ves? entre sus pares de la masa de microcentro. Y después arranca diciendo jamás cambió de ecosistema laboral. Eso se convirtió la palabra trabajo en ecosistema laboral. Muchachos, ¿qué les parece? ¿Está todo bien? ¿Vos qué decís? Yo creo que está bárbaro. Está buenísimo. Muy está buen bar... tono tiene. Muy buen tono. Es el tono que uno va queriendo darle y que el cuento le va pidiendo. Así que vamos a hacer una cosa. Yo te voy a pedir una cosa. Bol. Sí, va arriba. Así te encanta. Ahí, Ahí está. Muchachos, mientras tanto, salió ya este librazo, la gente dice que es maravilloso, la mayor astucia del demonio. ¿Eh? Así que, escríbame para pedírmelo porque realmente podemos está en librerías, pero si quieren podemos venir a compartir un café al taller yo se lo firmo vamos a hacer que la feria del libro del autor al lector sea un poquito más, más antes ¿no? bueno, Carlos... bueno, Marcia ya. acá lo tengo ¿eh? mandalo, manda pulgar arriba para Marcia bien arriba, animar, bien, bien, arriba. Esta, bien arriba Carlos Bustos y la hicimos con todos amigos en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección hasta pronto